¿Será que sí vale la pena hacer el tour de un día a la isla prisión de Alcatraz? Bien sabemos que San Francisco es bastante costoso. ¿Qué será lo que veremos en ese tour? Aquí te muestro lo básico que vas a ver en la isla prisión más famosa de Estados Unidos y ya, tú decides si ¿sí? quieres gastar de tu platica en eso o no. Es la prisión de Alcatraz Tan terrible como dicen. Fui a comprobarlo directamente en uno de los lugares más visitados de San Francisco, California. ¿Y qué encontré? Personalmente me pareció que muchos presos de Latinoamérica envidiarían tener su propia celda y su propia privacidad como pasaba en esta famosísima isla prisión. Pero te dejo que juzgues por ti mismo las condiciones en que estaban recluidos los presos más famosos de la época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 Pero mucho antes de la época en que era una prisión, cuando era un fuerte militar también encarcelaban a otro tipo de gente. Por ejemplo, objetores de conciencia de la Segunda Guerra Mundial y personas homosexuales. Igualmente, como muestra de la sociedad de la época, debes saber que también en Alcatraz había segregación racial. Bueno, creo que con eso ya te conté a grandes rasgos qué es lo que vas a ver en la isla prisión de Alcatraz. Y además quería contarte que hay rumores según los cuales en esa isla espantosa, Básicamente hay fantasmas <laughs> Entonces sí, eres bastante arriesgado, no como yo porque a mí estas cosas me aterran. También puedes escoger el tour de noche, ir de noche y no de día a la isla si quieres tener una experiencia tenebrosa. Te dejo aquí en el primer comentario varios, varios links con tours que puedes hacer. Y si quieres saber muchísimo más, o sea, consejos antes de ir, porque es que hay que tener cuidado con el clima, la comida, otras cosas. Te dejo ahí el otro video donde está completico, completico, completico.